Buenas a todos gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, un vídeo más que especial otra vez en mi canal, en el canal del ruidos y hoy os traigo otro vídeo de Tarkov, otro vídeo de extracciones que ya sé que bueno, que no tiene muchas visitas pero quiero tenerlo en mi canal, así que nada, hacemos ya el vídeo, así más o menos vamos haciendo una guía larga de estaciones en mi canal, varios vídeos sobre varios mapas y tenéis ya una pequeña guía en mi canal de cómo empezar, aparte de la guía inicial tenéis esta guía, así que vamos a empezar, bueno vamos a empezar, segundo vídeo toca Customs es un mapa con muchísimas extracciones a lo que, así que a lo mejor se hace el vídeo largo. Yo como siempre las intentaré dividir abajo por si estáis en partida y queréis buscar una en concreto. Pero normalmente es un poco difícil de ubicaros y no sé cómo hacer el vídeo realmente. Estoy un poco rayado porque no sé cómo hacerlo. A ver, voy a quitar esto. Vale, eh, estamos ahora mismo justo en la nave cerca de la vida del tren. No sé si veis dónde están, que hay dos naves ahí. Una aquí, una aquí. Y más o menos, pues no sé cómo explicaros. Eh, aquí tenéis una de las extracciones, que esta creo que se llama... Tengo un mapa por aquí, CB1012 o CB112, ¿vale? Eh, simplemente si tenéis la luz abierta podéis entrar, ¿vale? Y aquí tendríais la estación, justamente en ese punto. Ya sabéis que esa luz la podéis apagar, esta creo que no, la verdad, ¿vale? Pero, oh, oh, que me mato, hijo de puta. Aquí tenéis la estación CB12, no sé cómo deciros dónde estoy exactamente, o sea, porque yo sé dónde estoy, pero no... Desde el punto que salgáis, no sé cómo deciros que llegáis hasta aquí, o sea, que me doy una vuelta para que veáis más o menos dónde estoy. Por si pasáis por esta zona y tenéis la extracción, podáis salir. Vale, pues por aquí a la derecha, en concreto tenemos unas tres extracciones más, ¿vale? Tendríamos Admin Gate, eh, la otra CB y tal, ¿vale? O sea, esto como veis, aquí enfrente estaría autobuses y gasolinera, ¿vale? En esta calle de aquí. Y nosotros estamos en la parte de dentro de dónde están las construcciones a ese lado ¿vale? entendéis ¿no? estamos al lado contrario de construcciones vamos a correr esta calle hasta el fondo y os enseñaré las tres extracciones que hay por este lado bueno una vez ya habéis corrido la calle hasta el fondo aquí tenéis dos extracciones las cuales creo que una de ellas te puede salir en pmc y la otra es fija de escape ¿vale? aquí tenéis escape checkpoint o como se diga ¿vale? esto es una extracción justamente aquí ¿Vale? Y aquí atrás tendréis otra que se llama admin gate Puerta del administrador de la administración ¿Vale? Que es esta puerta de aquí ¿Vale? Okay. Y luego si veis justo aquí a la derecha tenéis... Oh, ¿He visto un tío corriendo? Lo he puesto sin bots, tío Encima no le doy ¡Qué malo soy! Bueno, esto de aquí es otra CB Que igual, no sé si estará sonando el juego en el micro Espero que no Igual que la otra CB Si llegáis... Si está la puerta abierta y tal, tener miedo porque posiblemente haya alguien dentro. Bueno, posiblemente no haya nadie dentro si está la puerta. Aquí suele haber un foco encendido si está abierta y simplemente pues bajáis y. Y pam pam, pam pam. Tenéis aquí la extracción. Siguiente. Esta también creo que es solamente de Scap, ¿vale? Factory Far Corner. O sea, esquina alejada de Factory. Es justamente por este váter de aquí, más o menos. Os pegáis a esta esquinita y. O más. Sí, era. Es que ahora los spawns son un poco más pequeños, ¿vale? O sea, el radio. A lo mejor yo me colocaba por aquí pensando que era esto y es esto realmente. Pero bueno, es o este, esta marquesina de aquí rota o ese bater. Vale, ahora vamos a ir justo al lado contrario de esto que va a ser a la eh, estación de gas. Eh, también vamos a hacer warehouse. Eh, vamos a hacer todas las de este lado y luego ya haremos lo de fuera. Este vídeo por eso digo que se va a hacer largo. Encima es que lo estoy haciendo en pijama de Mandalorian, eh, mm, baby. Como veis, si tiramos por aquí, por donde hemos venido... Aquí tenéis otra vez CB12, ¿ok? Más o menos para que os ubiquéis un poquito en el mapa y sepáis dónde estamos, porque es que este mapa es un poco... No es lioso, yo creo que es uno de los mapas más fáciles para empezar. empezar. coño me pasa en la boca? Pero sí que hablando de extracciones y tal, tiene muchas extracciones como están, muchas extracciones como BMC, y es a veces un poco lioso para la gente que quiere salir, no sabe dónde quiere salir, pero bueno, como en todos los mapas, si has salido en una esquina, normalmente en la esquina contraria deberías de tener una extracción, así que puedes ir para allá. ¿Por qué tengo acento de murciano? Aunque viva en Murcia, no soy de Murcia, coño. ¿Otro escape? ¿Dónde está? Aló, presidente. No sé ni dónde está el SCAP este, ¿eh? me va a dar un susto de loco. Aló. Bueno, estamos llegando a Old Ga eh, Gas Station, ¿vale? Que esto es de toda la vida gasolinera. Eh, aquí suele aparecer bastante escape, o sea que tener cuidado en esta zona. Pero aquí tenéis una extracción bastante sencilla. Igual, se suele marcar con humo verde y es esa puerta de allí, ¿ok? Vamos a ir para que la veáis, pero vamos, es aquí. ¿Veis? Salgo humo verde, eso es que está activada. Aunque yo creo que no la tengo porque está activada. No, la verdad es que no la tengo. Bueno, tenía escuchar a alguien correr. Tengo un escape por aquí y aquí podríais extraer perfectamente ok aquí un poquito más metido para que nos vean pero vamos esto es otra extracción que creo que con bots eh, todas las extracciones se marcan como abiertas aunque no estén abiertas eh. por eso a lo mejor se me marca a mí que está abierta siguiente por esta nunca he salido y no la conocía al hacer el vídeo y e informarme un poquito y visto que está Jesús, coño, tengo el COVID. Que es eh, Warehouse, se llama. No sé muy bien dónde está, la verdad. Me he visto un vídeo para hacer el vídeo completico. Porque hay algunas estaciones que está claro que nunca las vas a coger, nunca las vas a usar. Porque a lo mejor pues, no son eh, bastante buenas de coger o no suelen aparecer, ¿vale? Pero es en este edificio de aquí: Escucho un pibe correr a toda hostia. Pero vamos, es que esta, oh, como digo, no me ha salido nunca en la vida nunca me ha salido esa extracción así que la vamos a omitir. vamos, yo lo pongo en el vídeo y tal os, os digo que es en este edificio de aquí una extracción que se llama warehouse que será almacén o algo así casa de almacenes eh, cualquier cosa de esas es en este edificio de aquí, ¿vale? para este mapa, para algunas extracciones necesitáis dinero para una en concreto vale, vamos a llegar a la siguiente que sería militar y base CP que estas también son todas de escape es que estoy metiendo muchos de escape que a lo mejor no harían falta en este vídeo porque ya sabéis que yo Escape no suelo ni jugar casi Pero yo la meto igualmente Uy, que me la he hecho tan... Os la meto a todas las que vaya viendo y me acuerde eh, Pues para que no os perdáis, ¿vale? Ya sabéis que solo jugar el juego en inglés, me lo pongo en español para los vídeos solo, y esto se llama Military Base CP, ¿vale? Aquí veríais una mini base militar, pues eh, la extracción estaría justo detrás de esta base al final de la calle, que es justamente ahí, ¿ok? Ahí tendríais Military Base CP. Luego igual, va, vamos aquí a ir rotando por la izquierda, ya que por puntos centrales del mapa ahora mismo no nos queda casi ninguna, nos quedaría Factory Sacks, que también es de de escape y eh, yo creo que ya está así que vamos a ir directos rotando pegados a la valla aunque me voy a morir de sed a lo mejor no. voy a pegarle un trago al café mi café contenedor vale, justamente aquí donde veis ahora esto es otra extracción paseo entrada entre dos rocas o algo así se llama no estoy seguro Pasaje entre los dos rocas, creo. Este tampoco me ha salido nunca, pero nunca me ha salido, ¿eh? Y por aquí, esto sí que me ha salido una vez. Camino hacia base militar. Tenéis otra tracción ¿vale? Que es el camino del tren, simplemente, ¿vale? Lo que pasa es que me ha salido muy pocas veces. Como os digo, hay, hay varias. No sé cómo deciros, a lo mejor hay unas. No sé cuántas extracciones hay, las puedo contar. Hay 22 extracciones en total con las de escape y pmc. Y a ti en una partida como mucho te pueden salir 3, 4 extracciones. Entonces es muy difícil que alguna de las extracciones difíciles o extra... Extracciones que no suelen aparecer demasiado, os aparezcan. No van a salir ni la mitad. Ni las vais a conocer ni nada. Por eso yo dejo este vídeo como guía y os dejo abajo los minutos en, que, en, que, en la que cada joder. Para que vosotros vayáis pasando durante la partida y buscar la extracción en la que estáis o las que queréis salir. Pero vamos, con que os conozcáis tres o cuatro que os voy a decir, eh, os sobra. Para ahora estaríamos llegando a dormitorios, que está la extracción de 7.500 rublos. Esta vale de pasta. Pero esto solo es una una zona muy transitada con mucha gente entonces si quieres salir con el loot o te jode muy rápido o quieres irte muy rápido la única forma que hay cercana si vas por ejemplo con una pierna rota o estás muriéndote es aquí vale a cambio de 7500 rublos te cojo un cochecito negro y te puedes ir tú y tus compañeros eh me lo he pasado sí me lo he pasado Aquí, en esta puerta. Esta puerta está abierta y aquí hay un coche en vez de la puerta cerrada, ¿vale? Esto sería dormitorio. Siguiente, otra salida que nunca me sale. Esta, por ejemplo, sale casi siempre, ¿vale? Las CB también salen casi siempre, de las que os se primero. Las dos CB salen muchas veces. La de la gasolinera sale también muchas veces y esta sale muchas veces. Las demás que os he contado salen como SCAP o muy, muy rara vez sale como PMC. Vale, si seguimos el camino este, igual... Aquí a la derecha tenéis Sniper Roadblock, que es otra extracción que tampoco me ha salido nunca, que es en esta calle de aquí, ¿vale? Justamente en este camión de aquí, te pones por aquí y esto sería una extracción. Pero vamos, es que, que alguien me diga en los comentarios si le salen a ello. yo creo que es de Scap simplemente. Otra extracción muy cercana aquí, simplemente hemos bajado un poquito la colina, sería el barco, que como veis de encima la tengo abierta. Aquí tenemos barco, barca de contrabandista, Smugglers Road, lo llamo yo. Porque yo lo tengo en inglés, ya sabéis, me lo pongo en español. Barca el contrabandista me mola. Eh, si está la gran encendida, podéis extraer. Si está apagada, no podéis extraer. Sencillo. Ahora vamos a seguir por este camino de aquí, ¿vale? Y vamos a ir hacia la zona de contenedor o almacén rojo. Vale, de momento, de las que os he enseñado, ya sabéis, la CB sale. Esto también es eh, una extracción, ¿vale? No sé exactamente en el punto que es. Creo que es exactamente en este punto y también creo que es de SCAP. Esta tampoco sale casi nunca. Al final del vídeo os marcaré en pantalla cuáles son las extracciones que más salen y que más os tenéis que aprender porque las demás, si os digo verdad, a mí ni me sirven. Es que ni me las conozco. Pero bueno, como ya os he dicho, la CB, que son estas subterráneas que os enseñan enseñado los principios, eh, la del coche, de dormitorios, la de la barca también suele salir y la de la gasolinera y esto es cruce de caminos que también os voy a enseñar porque esta está casi fija no sé que aparezcas por aquí esta es fija pero 100% es simplemente la calle una vez pasas todo el camino del puente sigue recto la calle y al final veréis que hay como una pantallita que pone stop un camioncito ahí parado pues es justo aquí vale o sea con que te pongas ahí eh, perfectamente puedes extraer. Lo único que, hay que tener cuidado porque hay mucho camperuzo por aquí. Porque puedes camper aquí arriba, puedes camper por allí, puedes camper por allá. Pero vamos, yo me suelo posicionar por esta rueda de aquí y extraigo perfectamente, ¿vale? Me pongo así, ahí. Y por aquí extraigo perfectamente. ¡Que extraigo, que extraigo, que extraigo! ¡No, no, no, no, no! ¡Uf! Por es centésimas de mierda, ¿eh? Vale, pues quedan ya poquitas, panseanos ¿vale? Quedan poquitas, pero yo creo que ya. A, a, a punto uno, ahora mismo os he enseñado las esenciales, las que tenéis que saber. O sea que si no queréis saberlas, que os pueden salir una de cada 100 veces o jugando Scap, podéis salir del vídeo ya. Dejar un like, un comentario, esa mierda, no quiero. Vale, esto sería parking de tráileres Simplemente os tenéis que poner por aquí. Me vas a traer otra vez, no creo, no creo, no creo, no creo, no creo. Por otros 5 centésimos. Me he saltado una ahora que me doy cuenta, que es en el autobús este de aquí, ¿vale? No sé si lo veis, a ver, este autobús de aquí, ¿ok? me la ha saltado, lo siento, pero es que nunca me sale, entonces me pierdo a veces, me pongo a ver el mapa y de repente digo, hostia, hay una extracción ahí, Sin... mira que he jugado a veces en este mapa, que ya llevaré más de 200 horas jugadas, que no son muchas, pero bueno, para lo que llevo sí, y nunca he salido por ahí, y customs he jugado mucho, eh. pues nada, ahí hay una extracción en el autobús, y también esta, la que os estaba diciendo que me he puesto a hablar de autobús y la he pasado, esto de aquí es otra extracción. justo esta valla de aquí, vale esto es camino hacia Tarkov, Sale poco, pero a mí me salió una vez Y yo me perdí, ¿eh? Yo dije, ¿dónde coño es esto? ¿Dónde coño es esto? Y me quedé un poco rayado Vale, una vez pasamos otra vez el puente Como veis hay otra lucecita ahí arriba Cerca de la zona de inteligencia Y esto es otra extracción Además pone Welcome to Tarkov Súper chulo, que eso está en una miniatura de un vídeo mío Ah, que todavía no he subido ese vídeo Perfecto, bueno, da igual Y una vez estáis por aquí Como poneros en la puertecita o por aquí Ya como veis, bloqueo del ejército ruso Os marca y os extrae Qué malo soy, tío. Es que no voy concentrado. Porque si no, mirad lo que hago. Pa, pa, mocha, loco, mocha. Ni un tiro me das, pinche puto. Nada, en verdad soy malísimo. Vale, y simplemente os tendría que enseñar ya eh, la última extracción. Que es Warehouse 17. Que tampoco he salido nunca. Ah, sí que he salido, hostia. Este sale muchísimo. Este sale mucho, mucho, mucho, mucho. Lo que pasa es que yo llamo construcción. No sé, aquí sí que lo digo en español vale es aquí vale chicos espero que os acordéis pero para esto también necesitáis una llave Ué, que es customs key creo pero bueno que esa no es difícil de conseguir la tiene mucha gente si jugáis en grupo me he quedado sin balas me voy a morir chaval me voy a morir pero cuántos hay que he puesto sin bots, eh. Vale, vamos a intentar estar aquí Corre, hijo de puta. No tengo balas de escopeta. Os tengo que enseñar la última extracción, por favor. No me jodáis sin enseñar la última puta extracción, eh. Vale, la última extracción está justamente aquí abajo. Madre mía, voy a tiempo, eh. Y es aquí dentro, ¿ok? Es aquí dentro chicos eh, Continuamos con el vídeo, aunque ya estamos acabándolo. Eh, os voy a hacer una pequeña explicación al final. Eh, esto es, como veis, una página web que os dejaré en la descripción en el cual os sale el mapa completo. Aquí podéis ver si es escape si es PMC, si es para todos, ¿vale? Como veis, hay muy pocas que sean para todos: Roof Cross Road Block y Crossroads. Crossroads es cuando hemos cruzado el río, hemos ido al fondo de la calle, había un camión, ¿vale? Entonces ya sabéis más o menos. Con esta página, donde podéis ubicaros, dónde estáis, dónde tenéis que salir, etcétera. Pero como veis, en este mapa, casi todas las extracciones son solo de Scabla que os he explicado. Entonces, vosotros os tenéis que aprender: Crossroads, Trailer Pack, Trailer Park, que están juntas, ¿vale? Roof Roadblock. Joder, qué, qué puñetera explicación tengo. La gasolinera, como os he dicho, las CBs, que son las que están enterradas, que son como el foco y que bajas. Y dormitorios, es que son justo las que os he dicho, porque ya os he dicho yo Las demás que os estoy enseñando me han salido una vez o dos Que serán las veces que juego de escape en este mapa Entonces, con que os sepáis solo esas cinco o seis Os sobra, os sobra, es que os sobra, no os hace falta más Así que no voy a enrollar más, tío, que os den por culo a todos ya